Bien, el día de hoy, el día de los padres, decidí hacer otro tutorial. No de maquillaje, sino, no sé, de un cambio, de un cambio radical. ¿Por qué decidí hacer ese video? Porque yo estaba sentada y dije, Dios mío, no sé qué ponerme. voy a el día de los padres, quiero estar bonita y todo eso. Aunque siempre estoy bella, hermosa y preciosa. Gracias. Entonces dije, no, espérate, yo me voy a dejar esa misma ropa que yo uso diario. Es una ropa vieja. ¿Verdad? Pues lo vamos a transformar Y aparte de eso nos vamos a transformar la carita Nos vamos a poner mucho más bella Y nos vamos a peinar Y nos vamos a poner una zapatilla Para ver qué tan poderoso es Usar maquillaje, peinarse Y usar una zapatilla con cualquier tipo de ropa Ay, sí, sería bueno tener un segmento así mm, Así que estoy muy ansiosa De poder hacer Ese... ¿Cómo hacen los científicos? Ese experimento Así que mis amores, vamos a esto Hey señores hey, Buenas, buenas, hoy es el día de los padres Un día muy especial para todos los padres Principalmente de República Dominicana, principalmente de yo Hoy les traigo un cemento nuevo Más cabello, más dientes, pero menos dinero Uh, uh, uh mis amores, espero que les guste este video. Uh, ¿Le gusta mi cabello? Ay, sí. Este es mi nuevo estilo. Uh, estilo papá. Uh, uh, ¿Papá con cabello o papá sin cabello? ¿Qué quieren? ¿Papá con cabello o papá sin cabello? ¡Eres terrible! ¿Papá con cabello? ¿O papá, sin cabello o papá sin cabello? Así que, ponen mi video. Bye, bye. Cuando yo quiero un maquillaje neutro, lo que yo hago es que me pinto la seda, me pongo corrector primero. Primero que la base, me pongo corrector en los ojos, ahí en la zona de las ojeras, en la nariz, eh, en la papada, papada, no, se me sellan, papada, en el mentón y un poquito más. La ya tocó fondo, pobrecita, está gritando, ¡ah sí, ayúdenme! ¿Qué me están acabando? Ustedes son testigos de lo que puede hacer peinarse, ponerte bueno, un poquito de maquillaje, una zapatilla, con un vestido viejo, peinarse, maquillarse, ponerse un reloj y una hermosa zapatilla alta. ¿No necesitamos sandilla. mucho? Eso es sí lo que El saludote va para... Arroba la princesa de Eva y Jonela. Si quieren que te salude en un próximo video, mi amor, solo tienes que suscribirte y darme mucho amor. Seguimos con el video. ¿Ya te suscribiste a mi canal? Eh, espérate. Te voy a dar 5 segundos para que te suscribas. 1, 2, 3, 4, 5. Así que, mis amores, suscríbanse a este canal. Comenten. ¿Qué les pareció? Yo no entiendo, comenten, díganme su opinión, sea mala, sea buena, la quiero escuchar, quiero crecer con ustedes, quiero que ustedes me digan si les gustó, si no les gustó, si es horrible, pero yo mi amor, yo sé que es bellísimo, o sea, yo sé, o sea, me importan sus opiniones muchísimo, pero mi amor, yo tengo ojos que están buenos, Dios mío, soy una mami, Dios Así que mis amores, gracias por el apoyo, gracias por haber visto este video. ¿Y qué video más les gustaría que yo hiciera? Ustedes miran, Pues entonces, cualquier video que ustedes quieran, mis amores, pues yo estoy para complacerlos. Porque necesitamos que esta familia crezca. Necesitamos más hijos, nietos, bisnietos y todo esto en este canal. Yo ustedes saben, mis amores. Un montón de besos para ustedes. Hasta un próximo video.